Dijeron que están a la espera de que las autoridades hagan su trabajo y que den con el paradero de los responsables de la muerte de su pariente. Nosotros esperamos que la fiscalía haga su trabajo y a la policía que siga buscando porque hay otro que anda corriendo, solamente se han entregado, han agarrado uno solo y nosotros pedimos a la policía que sigan haciendo su trabajo porque los últimos casos han salido ya los, los, que han, los malhechores, ya lo han agarrado, entonces el, calor, el caso de Carlos ya se olvidaron. No va a seguir buscando al otro. Él va a tener seis meses y ya el otro no aparecía. nomás más uno solo. Y le pedimos a la fiscalía que por pues, favor siga buscando los recursos, que nosotros vamos a votar hasta los últimos que podamos. Asimismo, la hija del hoy fallecido dijo que estarán luchando hasta que las autoridades hagan justicia. Que se haga justicia, que agarren el otro que falta y los otros que andan huyendo, que andan ahí en el barrio como si nada, como que nada pasó, como que a mí como que a nosotros se nos olvidó y nosotros no se nos olvidamos porque nosotros vamos a estar de pie hasta lo último, hasta que todo lo que tuvieron que ver con la muerte de papá mío caigan presos. Y a la fiscalía, que por favor, que haga su trabajo y que yo queramos justicia. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.